¿Las letras de las canciones son propias o son de otros autores? Eh, bueno, eh, es de, de nosotros, por ejemplo, cuando yo me acuplé a la banda ya habían canciones con letras y unas se mantuvieron, otras me dieron el chance de poder yo variarlas, otras sí las creé, las letras de, de las canciones que ya tenían. Tenemos esa facilidad, este, ellos producen las canciones, eh, se inspiran, ¿verdad? Y este y de pronto me dice, tengo una canción, ¿por qué no me ayudas y si me metes la letra? Entonces yo bueno, lleguémosle. Y empezamos a hacer la letra. Por ejemplo, este eh, para este aniversario del octavo pecado hicimos un, un pequeño video con una canción que le escribimos exclusivamente a los pecadores, que es este Biker Club. Que, que queremos montones, le hicimos una canción que se llama pecador, está en, el, en la página de ellos también, está en la página de nosotros, es, fue como un pina, una pincelada de lo que podemos hacer nosotros en, en un futuro concierto acá en